Módulo académico de aprendizaje Auditorías de sistemas. Introducción al módulo. La falta de verificación y seguimiento de los controles que se implementan en las organizaciones llevan a que se materialicen riesgos de enfoques tecnológicos. La auditoría de sistemas es considerada como uno de los medios más efectivos para revisar, evaluar y comprobar todas las series de controles, sistemas, procedimientos que hoy en día conviven en los procesos misionales y tecnológicos empresariales. La auditoría de sistemas permite evaluar entre otros los activos de información, los procedimientos, los controles y la seguridad de la información, de forma tal que se pueda garantizar que toda la operación que desarrolle una empresa de cualquier orden o clasificación mantenga los pilares de seguridad confiabilidad y disponibilidad una vez ambientados los componentes generales que involucra el mundo de la auditoría informática se estará en capacidad de planear ejecutar y generar resultados de auditoría evaluando cada uno de los artefactos que en las diferentes normas internacionales se exigen la invitación es hacer parte de esa competencia de control y verificación la cual será fundamental para garantizar Cualquier institución empresa evaluada sea certificada, dando cumplimiento a uno de los objetivos estratégicos de toda organización relacionados con la adopción de principios de validación y verificación de sus operaciones.